20 años, no sabemos, no se sabe todavía, no sé porque yo no estaba. Dicen que fue en una discusión, ¿verdad?, en la patronal, allá en el parque. Eso dice. Oh. vivía Con mi mamá al lado, ahí cerca, pero dime, ¿a dónde mi mamá? ¿En el cruce de Tenare. ¿En el cruce? ¿Le llevan el cruce? En Tenare. No, tenía una pareja, pero no, no fue con ese problema, no. O sea. Que atrapen el culpable y que yo tome justicia. Que ellos sabrán lo que hacen con él, porque yo no puedo hacer nada. No me la va a devolver tampoco. Pero que lo atrapen. Y yo sabré. Bueno, pues,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 entonces la mano fue uno solo, eso fue eh, en varios pleitos, parece que no sé, como que le entraron como que le tenían eh, rabia, gería. entonces todavía no sabemos directamente quién fue que lo hizo, pero nosotros vamos a dar con el responsable. ¿El nombre de la joven? Mariani Cruz Santiago. ¿Cuántos años tenía Mariani? 22. 22 años, vivía ahí en Sí. En el cruce. En el cruce. ¿Eso fue a qué hora ese caso? No le puedo explicar porque yo estaba en Salcedo. Cuando me llamaron ya era cuando ya estaba muerto. ¿Fue herida de bala o de arma blanca? blanca. De arma blanca. Ustedes piden justicia por este caso? Justicia, claro que sí. Porque que no se puede y así. Y vamos a dar con el responsable quiera que en menos.